vamos a sentarse cómodo y disfrutar. Estamos sin estrés. Cápsula legal sin estrés. Bururu hizo algo muy importante. Como esta también es llamada la hora del burro, las 3 de la tarde, nos puso esas tapas escandalosas, porque si usted estaba medio... Eh... ¿Cómo ah, ah, caramba, ¿qué pasó? Me desperté Algo así, eh, gracias por la Esa fue esa Exactamente. Este, Bueno, pues aquí A mi lado está el abogado Juan Carlos Ron, porque bueno Tenemos nuestra sección cápsula Legal uh -huh. eh, eh, Le he la semana pasada, pero Mi hija tenía un gripo horroroso Así que bueno, pues tenemos un tema bien, bien importante en la tarde de hoy. Que un tema es... importante y aparte voy a estar aquí por partida doble tanto esta semana como, como la siguiente. la siguiente, pero la siguiente es la que le, le corresponde oficialmente. Sí, y en cierta forma estoy esperando eso porque el tema de la próxima semana... Ay, ya se lo comenté a, la, a una de las productores, y dice, no puede ser que le haya elegido ese tema para ese día. Bueno, bueno, por cuestión vale, digamos no es que verdad, no. Exactamente. Mucho, mucho, mucho tráiler. Próximo ¿no? martes <risas> tienen que estar pendientes, definitivamente. Bueno, pues este vamos a, a recordarles la, la presentación de Juan Carlos. Él es abogado de libre ejercicio en diversas áreas del derecho, civil, notarial, procesal, mercantil, pero con especial énfasis en derecho sucesoral. Área en la que se ha desempeñado como consultor e investigador. Es CEO fundacional de la Sociedad Civil de Estudios e Investigaciones Jurídicas y Académicas, o CIEHAC, Ente privado, organizador y patrocinante de capacitaciones académicas. Ponente de Derecho Sucesoral en el Colegio de Abogados de Caracas, conferencista en el Colegio de Abogados de Pichincha, es youtuber jurídico, conductor del micro microtip sucesoral en el canal SocieiHack, abogado digital con presencia en varias redes sociales, Instagram, Facebook y ahora TikTok. acreedor de numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su labor investigativa, docente y su trayectoria profesional. El tema de hoy es un tema que es realmente introductorio, sí. porque el tema es bastante amplio. Es bastante amplio. Y además que tiende uno a, a consultar muchísimo porque es un tema que es inagotable y es la patria potestad. De hecho, se queda haciendo una especie de conexión con la sección anterior en la cual estábamos digamos, hablando de cómo educar al niño, Aquí en este caso ahora vamos a hablar qué es lo que tenemos que hacer con los niños y adolescentes con respecto a cuál es la situación con respecto a su tenencia, la administración de sus bienes. Es decir, todo lo que conlleva en este caso el tener ese niño adolescente ahora desde el punto de vista legal. Claro, porque es que justamente estaba pensando en eso cuando estás hablando de la crianza, por ejemplo, que lo hablábamos con Angélica en el corte anterior. Uh -huh. Y definitivamente se nos sale de las manos o hay una separación, quién se queda con el niño... ¿Qué es lo que precisamente hace que yo diga la guardia y custodia y es lo mismo que la patria potestad? Todas esas preguntas sí me gustaría que las respondiéramos, pero yo creo que lo primerito sería, como siempre, cada vez que vamos a hablar de algo, pues definirlo. En primer lugar hay que tomar en cuenta y definir a la patria potestad aquel régimen que en este caso recae sobre los padres en lo que se refiere a la conducción de ese niño. ¿Conducción en qué sentido? A lo que es la crianza, su mantenimiento, la formación, todo lo que se refiere a la vida y el destino de ese niño en manos de esos padres es justamente lo que corresponde la patria potestad. Esta institución, no podemos llamar figura, sino es una institución porque esta conlleva muchas responsabilidades y aparte de ello también se desprenden tres figuras que eso lo vamos a ver como tú mismo dijiste en próximas entregas de esta, de esta sección comprende lo que se refiere a el cuidado. Desde el primer momento que ese niño ya se encuentra en ese seno familiar, los padres tienen una responsabilidad con respecto a ese infante y a ese adolescente cuando ya crece. O sea que la patria potestad no es algo que yo voy y ubico en una, una institución, sino que ya se da por derecho en el momento en que me convierto en De padre. De pleno derecho, desde que ese niño ya nace, para los padres queda justamente instituido esa figura, esa institución en la cual conlleva todo esto. Con respecto a lo que es el cuidado Con respecto a lo que se refiere a la salud Con respecto a qué formación A qué colegio yo lo voy a llevar A qué colegio, en qué, en qué formación Va a ser, bajo qué carácter Incluso hasta, hasta la formación Tanto laica o religiosa, todo eso Conlleva la patria potestad. Si lo vemos desde el punto de vista de términos sencillos Y cuando los padres, eh, Juan Carlos No cumplen con esa, con ese mínimo Que de hecho está, está Si se quiere reglamentado en la LOPNA en cuanto a la identidad porque a lo mejor hay niños que, bueno, porque no he tenido chance, no he querido o estoy esperando que el papá se manifieste, se suena una madre soltera no he presentado al niño, el niño no tiene documentos, el niño no va a la escuela el niño no está bien alimentado o sea, hay una denuncia ¿en ese caso se puede perder la patria potestad? No en esos, no en esos instantes ni por esas consecuencias o situaciones. Obviamente, por ejemplo si no se presenta al niño, tiene una consecuencia que en este caso tiene un lapso de después de nacido de presentarse. Eso por lo menos es la primera obligación que tienen los padres. A darle una identidad. cinco años y nunca lo presentaron, por ejemplo. Tiene, tiene menor cantidad de tiempo estamos hablando de alrededor de 90 días después de nacido porque si no en dado caso se debería, pag se debería pagar una, una, un monto, digamos como una especie de penalidad por concepto de no haberlo presentado de forma de forma prevista, hay una penalidad, en por ello. Hay una penalidad ah, con respecto a, con respecto cuando hablamos de penalidad no quiere decirte de que te van a llevar a prisión, no, hay una penalidad desde el punto de vista civil debido a justamente esa irresponsabilidad o esa tardanza sea que lo presentas tú como madre soltera, que venga el padre y lo reconozca, reconozca después, no hay tanta estación, sino lo importante es que se presente ese niño para darle su identidad, su nombre desde el punto de vista legal, ya para que éste exista desde el ámbito legal, eso es lo uno, con respecto a lo que te dije, lo que es el cuidado, lo que es el mantenimiento, la salud, todo esto, pero en qué momentos que tú preguntaste, ¿cuándo es que puede llegarse a tener el riesgo de perder la patria potestad sobre ese niño? Cuando ocurran actos en los cuales se lesionen su persona, es decir, que tenga riesgo su vida, que tenga riesgo en este caso lo que es la moral y las buenas costumbres, por poner un caso que a ese niño se le permita ver, por ejemplo, una película X. Y eso ya es una causal, por lo menos, de pérdida de patria. Y si es algo, digamos, en este caso reiterado, no solamente es una denuncia, una denuncia en este caso ante entes administrativos como es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sino también ya es el hecho de un procedimiento legal de pérdida de patria. En este caso, la patria es otro punto que tengo que decirte, no se renuncia, es decir, es irrenunciable. Que ellos vengan y digo, no, tenemos digo no, yo lo siento, yo te firmo cualquier documento, yo renuncio y tú te quedas con... No, no es válido, es irrenunciable por lo menos a nivel Está de Está inherente a la paternidad y a la maternidad. A la maternidad. En este caso estás hablando de, por supuesto, a tener al niño, pues a lo mejor es bajo un, una situación, como bien lo decías, que atente contra la moral. Contra la moral, exactamente. Mm, en esto que comentaba, por ejemplo, un niño que ya tiene 7, 8 años y no ha sido escolarizado, al menos en Venezuela también puede tener cierta, cierta consecuencia, pero más que todo a nivel de responsabilidad Las causales que prevé la logna con respecto a la privación de patria potestad son causales bastante graves. Es ¿Te decir, parece grave que no lleven ni al colegio? ¿Qué? Es grave, pero en este caso no es causal para que te lo quiten, en cierta forma. Hay obviamente puntos en los cuales se tiene que tomar en cuenta son la... diríamos en este caso, como te digo Ruelo, nuevamente, la gravedad de todo esto. Claro. Se lesione se, por eso te dije, se ponga en riesgo su integridad o su vida, o incluso en lo que es la la, la buena, las buenas costumbres, o que incluso haya la situación de que a ese niño se le se le conviene participar en actividades delictivas, claro. también eso es otro motivo Y bueno, también. que también lamentablemente es, son cosas que vemos, porque pedir en la calle hasta las 10 de la noche con niños de 5, 6 años, eso es un riesgo a su es integridad. delictiva. Obviamente, estamos Así hablando que... de actividades delictivas que van en contra de su poder, en contra de su integridad, y además de ella, en contra de lo que es su vida como de tal. Esos son los terrible. motivos que en los cuales la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes digamos, recoge para poder ser causales, y que obviamente está haciendo demostradas en un procedimiento. Entonces, judicial. Para, para concluir en esta parte que nos vamos al corte, no? este, incluso la separación de pareja, el divorcio o la finalización de un concubinato no le quita la patria potestad a ninguno de los Pueden padres. Pueden ejercerla los dos padres, incluyendo estando ellos separados. Lo que sí vendría en este caso sería lo que es la tenencia de la custodia, que eso vamos a hablar que Eso un es poquito. lo que, exacto, que quiero esa, eh, para el regreso quiero la diferencia entre patria potestad y guarda y custodia. ¿Cómo no? Ya venimos. Volvemos a nuestra hora de relax. Una hora sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Por acá Betty Soto le manda saludos al doctor Ron. Gracias. Y este estamos hablando de la patria potestad. Yo creo que este es un tema yo estábamos comentando fuera del aire eh, cuando estaba precisamente en la producción de este programa que no, bueno, está este punto, este punto, este punto, lo podemos nombrar. No hemos nombrado ninguno de los tres. Nada. Es que nos, es que nada más con definirlo. Eh, se nos iba a vivir el tiempo Yo, lo, que... sabía, yo lo sabía bien claro por Ah eso. bueno, me parece muy bien uh -huh. Y bueno, precisamente la pregunta que dejé antes de irnos al corte ¿Cuál es la diferencia entonces entre patria potestad y guarda custodia? Porque muchas veces hemos escuchado que confunden los términos Exactamente La patria potestad como, como en este caso te dije de institución Comprende Es decir, que esto que vamos a decir Está dentro de lo que son las funciones inherentes a los padres en la patria potestad Está en este caso lo que es la obligación de manutención, o la mejor conocida como pensión de alimentos, en la, en la LOGNA. En este caso se tiene definido como obligación de manutención. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de manutención, obviamente estamos hablando no solamente de los alimentos, como sino se le conoce. Vestido. El vestido. la salud, la formación, lo que es el pago de las cuotas, por ejemplo, del, del colegio, uh -huh. todas esas cosas. Luego está lo que es, en este caso, la el, el, el, lo que sería la. Guardia y custodia, lo que se le conoce como guardia y custodia... O sea que la guardia y le... custodia es uno de los... Eh, de las, tres figuras, de que las comprend... tres figuras que comprenden la patria, la patria potestad. potestad. Muy bien. En este caso, lo que nosotros conocemos lo que conocemos antes como guardia y custodia, o como guarda, o con, en este caso lo que se refiere a el tener o la tenencia de ese niño o ese adolescente, en donde incluso estaríamos hablando sobre... Al momento de la separación de los padres, ¿quién va a tener en este caso la guarda de ese niño o ese adolescente si hay una estación de separación? Si el ¿Es padre o la que madre. Hay, hay una condición que uno ve a lo mejor en algún programa de televisión que tiene no? que ver con las leyes. A ver. Donde la madre tiene preferencia entre el, entre el padre y la madre. La LOGNA, de hecho, lo establece que debe tener la preferencia de la madre cuando ese niño, niño, fíjate que solamente de niño, tiene la edad de entre 0 a 7 años. Es lo que normalmente se regula en muchas legislaciones, pero con la realidad social que tenemos hoy en día, uh -huh. lamentablemente hay que decirlo, hay ciertas mujeres que lamentablemente no tienen esa capacidad, y en vez de formarlo lo que hace es mal formarlo. Yo he visto obviamente... ¿En, en mi ese caso hay que probarlo? Sí, y eso es una de las causales también para lo que es la, el procedimiento judicial de pérdida de patria potestad. Te digo porque obviamente no, en el ejercicio profesional he visto justamente donde una madre criando a su niño tenía relaciones teniendo al hijo en la misma casa o incluso veía películas de X y el hijo lo veía. Era un niño de 5 o 7 años. El papá tuvo que hacer todas las que, las que pudo hacer, tanto ante Consejo de Protección y ante Tribunales de Protección, para poder tener una custodia de carácter temporal, ni siquiera definitivo. Es decir, solamente lo que hizo fue en este caso una medida de protección para ese niño debido a esta situación irregular. Se supone que en ese caso a la madre se le ponen ciertas condiciones para recuperar esa patria potestad. En este caso debería ser justamente lo que es comprobar que en verdad ya no se encuentre en la situación en la cual fue privada la patria potestad, que fueron las causales por el procedimiento que se le había hecho en su momento. Pero en este caso, si yo por ejemplo al divorciarme tengo la guarda y custodia de mis hijos menores, ¿cómo no? Eh, obviamente el padre no pierde la patria potestad, pero no tiene la guarda y custodia, Exactamente. ¿eso cómo se hace? De común acuerdo. Okay. Obviamente como núcleo familiar tienen que ponerse de acuerdo. ¿Quién va a quedar con, con, con cuál padre? O, todo, ¿O los uno o dos hijos con esa madre o con el padre? O oh, si fuera el caso, aunque no, aunque lo veo muy contraproducente debido justamente a esa ruptura de los hermanos, que es obviamente lo que debería protegerse. Pero si fuera la situación por lo menos de considerarse, y ahí es donde viene lo otro, la, la otra figura, es considerar, bueno, se quedan contigo un tiempo pero luego pueden pasar una temporada conmigo Que en este caso sería la convivencia familiar o también conocido antiguamente como el régimen de visitas y está una cosa que he escuchado que se llama la guarda compartida, ¿sería algo así? Sí, guarda compartida sería en este caso que quedase una temporada mayor, por ejemplo, seis meses contigo, seis meses conmigo, entonces estaríamos hablando de una guarda compartida debidamente coordinada, esto ya sería fijado incluso por un juez como tal. Oye, es que me parece que es algo un poco complicado a menos que los papás vivan en la misma zona y puedan, por ejemplo, los chicos asistir al mismo colegio. Pueda hacer no el puede ser caso. seis meses aquí, seis meses en yo estoy, yo estoy poniendo un ejemplo porque en cierta forma habría que coordinar ello. Claro. Entonces, fíjate, a, para, digamos, resumir acá, la patria potestad comprende entonces tres figuras. La obligación de manutención conocida como la, la pensión de alimentos anteriormente, lo que es la guardia y custodia, de lo que se refiere en este caso a la tenencia de ceñidos adolescentes, y lo que es la convivencia familiar, lo que es lo mismo anteriormente se le conocía como régimen de visitas. En el caso del régimen de visitas, vendría a ser un régimen... En este caso, si puede ser de común acuerdo de los padres, perfecto, pero si en dado caso que no haya un acuerdo, el juez debería fijar ese régimen en el cual generalmente es que el tiempo de vacaciones pase con el padre o la madre que no conviva con ese niño adolescente, o también los periodos, digamos, de el día de la madre o el día del padre pase con tal progenitor, que en las vacaciones navideñas, que en la Navidad pase con uno de ellos y en el 31 pase, y así sucesivamente, o pueden incluso intercalarse, o en dado caso pase un fin de semana intercalarse, un fin de semana sí, un fin de semana no. Obviamente todo esto dentro de estos tres figuras que te menciono. Y eso que no te estoy hablando, que hay un procedimiento que ahorita, obviamente, en los últimos años se ha estado implementando debido a la diáspora que ha habido de personas de venezolanos que han salido a migrar al exterior. Claro, porque ya es más difícil ese régimen de visitas, Exacto. por ejemplo, si no está en el mismo territorio. Y también la movilización de niños, porque el caso está, por ejemplo, en la estación de lo que es el procedimiento judicial de ejercicio unilateral de patria potestad, Ajá. en donde padres o madres que se van, el niño adolescente se queda con el padre o la madre que se queda acá en Venezuela. O puede llevárselo, por ejemplo, a uno de los padres. Exactamente. Pero está pe la autorización del que se queda. Sí. No necesita, importante. En este caso, hay todo un compendio, y en este caso lo que toca mencionar, esto lo hablaríamos más que todo cuando tocásemos el tema de lo que es los permisos, los de, permisos viaje, de viaje, porque ese es otro tema que en cierta forma, digamos, está dentro de la parte postal, aunque fíjate que no lo mencioné como tal, sino solamente esta figura. Pero el permiso de viaje es otra figura que dentro de lo que es tenencia o custodia y lo que se refiere a convivencia familiar también está involucrado intrínsecamente. Entonces, está el permiso de viaje, pero lo que es el ejercicio unilateral de patria potestad comprende lo que es poder realizar ciertos trámites en los cuales, por ejemplo, tú necesitas sacarle la cédula a tu hijo y tienes que pedirme permiso a mí, y si yo no me encuentro, ¿cómo haces? O quieres sacarle, por ejemplo, el pasaporte, o a su efecto también incluso poder contar con el hecho de poder mandarlo afuera, por ejemplo, a donde yo me encuentro. Si yo me encuentro, por ejemplo, en Perú, en Argentina o en Chile, y entonces con el ejercicio neutral pudieses enviarlo sin tener que estarme pidiendo el, el, el permiso. Es decir, hay casos que se han encontrado en los cuales tenido que tramitarse esto, estando uno de los dos padres afuera, o también la situación por lo menos que estés en, en desacuerdo también a este tipo de procedimientos para condenar. Bueno, eso está excelente porque con seguridad hay personas que están escuchando y están viendo y se sienten identificados con toda la situación que eh, a, que recoge pues la tenencia la crianza y pues todo lo que legalmente eh, vamos a decir se atribuye a esto de la patria potestad y fíjate que lo que estamos hablando en este caso ahorita son generalidades correcto no hay un caso específico pero ahí voy, como el tiempo se nos agota. Por eso mismo. Este ajá. Tendría que en este caso, las próximas entregas sería hablar sobre la obligación de manutención, sobre la tenencia, uno sobre, por uno y sobre incluso el procedimiento oficial de ejercicio. Unilateral. Pero quienes nos están escuchando y sienten que necesitan esta consulta. Uh -huh. Y necesitan a lo mejor ampliar o aclarar alguna duda o aclarar algún término en algún procedimiento que ya hayan hecho o estén por hacer, ¿cómo se comunican contigo? Conmigo se pueden comunicar a través de las redes sociales por medio de Instagram, a, arroba jcerrónpiso, Hija, también por esa misma por esta misma cuenta, pero también en TikTok. Y también tenemos en este caso nuestro canal de YouTube, Socia Hija que a pesar de estar enfocado en materia de sucesiones y herencias, como pueden darse cuenta pues estamos tocando todo tipo de temas a nivel de carácter civil, también a través del correo también me pueden contactar para lo que se refiere a asesoría servicios profesionales, cualquier situación en la cual requieran pues, los servicios de un abogado excelente, muchísimas gracias Juan Carlos y bueno pues nos toca despedirnos en la tarde de hoy, corriendito lo hacemos a nombre de Jaime Estares, en la dirección general de la estación en la gerencia de producción y en la producción de este espacio catering manzano en los controles gregorio gonzález y quienes habló como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde verónica oliveros nos escuchamos y nos vemos mañana